Señoras y señores, para mi primer truco, les demostraré cómo los celulares nos dañan día a día nuestra salud. Para esto, tengo dos celulares perfectamente normales y lo que voy a hacer es que uno se llame al otro. Y ahora sí, luces por favor, podemos ver lo que nos han ocultado. Con luz ultravioleta, se ve cómo la radiación llega de un celular a otro. Y esto es lo que ustedes día a día experimentan y les daña su salud. Ahora... Sacaré estas fundas, estas dos fundas del Dr. Kalman, así es yo, las cuales bloquean esa radiación dañina. Se la pongo a los celulares, así como ustedes lo harán a los celulares de ustedes y de sus seres queridos. Y ahora sí, luces nuevamente, desaparece la radiación maligna. Gracias, fundas para celular al 2x1, fundas del Dr. Kalman, quien quiere la suya, yo eh, señor Calmán, disculpe, muy interesante truco la verdad, pero ¿le molestaría decirnos cómo lo hizo? Es que mire, voy a participar en la feria de ciencias de mi escuela y me parece muy importante pues que nos explique cómo funciona para mostrar lo que hizo hoy. Yo había leído que por lo general los celulares emiten ondas de radio o de microondas, las cuales no son tan peligrosas, pero lo que usted dice de las ondas ultravioleta pues es un gran descubrimiento. Calma cerebrito. ¿Que no sabes que un mago nunca revela sus secretos? Aunque sea de ciencia, ¿eh? Hmm... Aquí hay gato encerrado. En nuestro video de qué es la ciencia, nos dimos cuenta de algo. La ciencia se caracteriza porque está hecha en comunidad, porque las preguntas y métodos que se hacen los científicos se comparten entre ellos para ser comprobados o refutados de acuerdo a qué tanto sus evidencias explican o no los fenómenos que quieren estudiar. O sea que en el mundo de la ciencia, todo queda al descubierto. Para ser tomado con las pinzas más finas y examinado por otros para saber si lo que se está diciendo tiene sentido. Esto quiere decir que en la ciencia pasa algo que se nos hace bien difícil a muchos de nosotros aceptar que nos equivocamos Así es, la ciencia no es más que una pila de correcciones que los científicos se señalan unos a los otros con todos y sus buenos egos lastimados aunque a veces estas correcciones se dan tanto tiempo después que el científico que propuso algo ya estaba muerto para cuando se lo corrigen pero eso no importa, el punto es que la ciencia está en constante cambio y eso lo podemos notar justamente porque algo que se conocía como verdad en la ciencia hace 10, 50 o 100 años fácilmente puede cambiar si hoy en día se encuentra una mejor explicación. Es así como las famosísimas teorías como la evolución de Darwin o la ley de la gravitación de Newton, aunque nos parecen icónicas e inamovibles, como si Darwin y Newton las hubieran presentado ya así perfectamente, en realidad hoy en día las entendemos mejor gracias al trabajo de muchísimos otros científicos que vinieron después y se encargaron de llenar esos huecos que dejaban para explicar aspectos muy importantes. Por ejemplo, Darwin tenía una teoría incorrecta de cómo las especies heredan características de sus descendientes que les ayudan a sobrevivir. Y no fue hasta que años después se rescató el trabajo de Gregor Mendel, con sus famosos chicharos que se entendió que los genes juegan un papel clave en la herencia. O incluso lo vimos con Marie Curie. Ella mostró que lo que se pensaba sobre los átomos en su tiempo, que eran las partículas más pequeñas y estables, era algo incorrecto. Y seguro en este punto del video estarán pensando, Bernie, Raiza, si ya tienen todo un video sobre qué es la ciencia, ¿por qué están volviendo a hablar de esto? Pues resulta que es muy importante que resaltemos estas características de la ciencia para hablar de su archienemigo número uno, la anticiencia. Damas y caballeros, ositos y ositas, bienvenidos a esta mi demostración de cómo funcionan los cañones antigranizo que les vendemos aquí Versión miniatura para que vean su funcionamiento Tendremos aquí esta vela Y este es un prototipo de cañones antigranizos que lo pueden encontrar aquí con mi secretaria Y cómo funciona es lo siguiente Este cañón antigranizo del otro lado contiene un globo Y si yo lo estiro, podrá apagar la vela Así es como señoras y señores, gracias, gracias Si ustedes compran nuestros cañones antigranizo, podrán incluso destruir el granizo a varios kilómetros a las alturas comprenlos que hoy es 2x1 el funcionamiento de este cañón antigranizo es a través de ondas de sonido que viajan a través del aire hasta llegar a la vela estas ondas de sonido son cambios de presión que generan este viento y apagan así la velita así que fue basado en pura física, en pura ciencia nuestros cañones funcionan y por haber comprado tu boleto a este circo solo por hoy Llévate cañón ante granizo al 2x1. Eh, doctor, doctor, una duda. Es que me queda clarísimo que esto está basado en la física, claro, pero... A ver, si yo lo intento hacer desde una pues, distancia más lejana, y ustedes también intentenlo en casa, vamos a ver lo que pasa. El doctor lo hizo muy cerca, por lo que fue muy fácil apagarlo. Yo no pensaría que si lo alejamos el doble de distancia, pues sería solo necesario usar el doble de la fuerza. Y... Como las ondas sonoras que llevan el sonido y la energía se distribuyen en la superficie de una esfera entonces la energía decae con el cuadrado de la distancia Oye, oye, despacio cerebrito Eso quiere decir que si quisiera apagar una vela a un kilómetro de distancia para que llegue el sonido hasta allá necesitaría hacer una explosión muy muy fuerte que podría hacernos daño Además, acá traigo varios estudios que se hicieron con tus cañones donde se demostró que no podían determinar si quitaban el granizo o no Entonces, por lo que veo estos crímenes antigranizos equivalen a lo mucho rozar un hielo con el pétalo de una rosa, o sea, ¡nada! Ay, <risa> bueno, pues es su dinero. Oye, si de algo cuenta, creo que estuvo buena tu demostración, aunque bueno, así te pasaste un poco de lanza con el pobre este carnal. Eh, pero bueno, te quería pedir unos tips, es que a veces veo este tipo de eventos o videos de YouTube y a veces no sé qué distinguir entre qué es cierto o qué es puro fraude. Claro, bueno, si pudiera aconsejarte algo sería lo siguiente. 1. Verifica varias fuentes antes de aceptar algo que se diga así sin mayor evidencia, aunque muchos opinen que es lo correcto. 2. Desconfía si el procedimiento con el que se hizo no es transparente o no existen muchos estudios que lleguen a la misma conclusión de forma independiente. 3. Investiga la historia de este tema. ¿Sigue siendo la misma teoría desde que se propuso? Si es así, entonces tal vez no funciona tan científicamente. 4. No importa si usa palabras técnicas o tiene un título como doctor o médica, siempre asegúrate que lo que se está diciendo tenga una lógica que quede dentro del marco de entendimiento de ese tema. A ver, explica mejor esa última parte que me la dejaste en medio... que okay, acá complicada. Um, pues por ejemplo, si alguien te dice que la Tierra es hueca y que hay un sol en medio del planeta, es posible saber que eso no tiene fundamentos científicos, porque si existiera un sol en medio del planeta, todos seríamos jalados hacia él por la gravedad que ejercería sobre nosotros. Pero regresando a mi lista, una señal de alarma es notar si la persona que te está vendiendo algo como científico tendrá un beneficio o ganancia si tú crees lo que te dice. Oye, ¿pero entonces qué pasa con cosas que son simples creencias, pero que no afectan a nadie? Como enterrar un cuchillo para que no llueva. No, digo, nadie está haciéndose rico vendiendo cuchillos anti lluvia. Que yo sepa Pues en esos casos no hay ningún problema La ciencia también debe estar abierta a los conocimientos colectivos que han surgido independientemente y que no hacen daño a nadie Ah no, pues buenos los consejos los tomaré en cuenta Aunque sabes que yo creo que también para personas no científicas como yo sería más fácil Pues no sé, seguir estos consejos si los científicos pusieran las pilas ¿no? Y pues hicieran más transparentes sus datos, métodos, reportes, descubrimientos Sin hablar con un lenguaje tan complicado que luego dices chale pues ¿qué dijo? Como que luego se siente como un club bien cerrado de nerds y pues como calor. Y es fácil pensar, ¿por qué creerle a ellos? Cuando personas como el doctor Calman o el señor que vendía cañones antigranizos pues, son muy accesibles. Chale, sí es cierto, tienes razón. Tendría que poner manos a la obra. Pero mientras, ¿por qué no vamos por unas palomitas? Por lo menos ahí no hay nada de anticiencias. Palomitas alcalinas, lleve sus palomitas alcalinas Ay, no Palomitas alcalinas Agradecemos mucho el apoyo de Netgeo Society para la realización de esta serie de videos Nos vemos en la que sigue